Bertonza, presidente de Arbi, presidente de Fundamar, y vamos a ver un poco cómo está la situación del pescado en Vigo, eh, dentro de lo que sería Esencia Xacobea, que es un proyecto de la Junta, en el que vamos a defender sobre todo la dieta atlántica. Entonces, el puerto de Vigo, hemos hablado antes un poquito, ya sabemos que la salud es buena, pero que hay un cierto... Resquemor, en que la gente joven no consume pescado y los niños menos. Sabemos que en el SIFEST hicisteis una, un taller con los niños y nos gustaría saber un poquito cuál fue la, el resultado final, vuestro feeling de por qué los niños no consumen pescado. Eh, vamos a ver, nosotros con carácter previo al SIFEST hicimos la sexta conferencia internacional sobre el futuro de la pesca y eh, pusimos en el eje de esas jornadas a los niños de hecho abrió el acto un niño de 8 años y a continuación hubo una mesa redonda entre niños de 10 12 años pertenecientes a diversos colegios públicos y privados la pregunta recurrente era en qué estamos nosotros fallando para que esté bajando el consumo eh, dado que la propuesta que nosotros como ARBI ponemos encima de la mesa es implántese sí, una asignatura obligatoria de, de, de nutrición, de hábitos saludables en la enseñanza primaria. Eh, no estamos hablando de eh, atiborrar a los niños con más deberes o más formación teórica, no. A nosotros nos interesa que los niños sepan por qué es bueno el pescado, qué aporta el pescado, por qué es bueno una dieta equilibrada, por qué es bueno comer X eh, raciones de verdura, fruta, por qué es esencial hacer ejercicio, qué pasa si no eh, haces ese ejercicio y llevas una dieta saludable. ¿Cómo te va a condicionar de futuro? Bueno, este tipo de cuestiones eh, es el objetivo principal en el que estamos ahora embarcados, dado que en los últimos años hemos visto una caída constante del consumo de pescado, especialmente de fresco, y especialmente en ese rango de edad. Eh, hoy, desgraciadamente, se han... Eh, debido a la dificultad de compatibilizar la vida personal y, y laboral. Eh, no se come en familia, se practica fast food. Eh, los estándares comerciales que se promocionan eh, a nivel publicitario son productos altamente elaborados. Eh, existe por parte del consumidor un desconocimiento enorme del de origen del producto, del tipo de producto que están consumiendo, de, de cuál ha sido el medio de producción, etcétera. Bueno, queremos retomar esas cosas, llevar a los niños a una lonja, que vean allí cómo se descarga el pescado, el sacrificio enorme de nuestra gente de mar para ponerle en su plato una merluza y antes de que le diga esto no me gusta o esto no lo quiero. Que sepa eh, todo el esfuerzo que hay detrás. Eh, queremos que los niños sepan la, leer una etiqueta, que sepan qué producto es, de qué origen, de qué zona, cómo se ha pescado. Eh, incluso ir un poquito más allí, que los niños vuelvan a saber qué es un arte de pesca, qué es un palangre, por... qué es el arrastre, qué es un... y que lo cocinen. Y que lo cocinen. Y que lo cocinen, porque creemos que eh, uno de los talleres que ha tenido más éxito en el Bigos y Fens ha sido los eh, mini chefs. Eh, a, a los niños les gusta ser protagonistas. Bien, eh, tenemos además la enorme suerte de que Galicia eh, destaca hoy por hoy a nivel mundial en dos aspectos, como es... Eh, la calidad y variedad de nuestros productos pesqueros y eh, la fama, el prestigio y el reconocimiento de nuestros chefs. Perfecto. Pues utilicemos ese instrumento para poder llegar claramente a los niños porque reproducen los esquemas televisivos. Eh... ¿Qué cantidad de pescado puede mover el puerto de Vigo al año? Bueno, son varias preguntas. La primera, Vigo, para que quede claro, primer puerto pesquero a nivel mundial en movimiento de pescado destinado a consumo humano. Porque hay otros puertos, sobre todo en Chile, pues hay una cantidad muy grande para harina. Bien, para consumo humano, Vigo, número uno. Dos, eh, desde el punto de vista de las cifras, estamos hablando en torno a unas 700.000 toneladas al año desde luego a nivel europeo no hay parangón en ningún puerto segundo eh, nosotros hemos hecho estudios eh, en una ciudad como Vigo y su eh, Hinterland, su área de influencia eh, o sea, en torno a 300.000 personas 300.000 habitantes ¿cuántas personas dependen de la pesca? es decir, la pregunta concreta que le encargamos a la Universidad de Vigo, fue, si mañana desaparece la pesca, ¿a cuántas personas le afectaría en nuestro territorio? Simplemente. Y estoy hablando de la pesca, solo la pesca extractiva. Bien, la conclusión fue, 33.000 personas dependen de manera directa o indirecta en Vigo y su área de influencia de la pesca. Por tanto, estamos hablando de un impacto superior al 10% de la población, que a nivel de población activa pues estamos hablando de más del 25%, por toda la relación de actividades en las que está de una manera u otra vinculada la pesca. Por tanto, esencial que los niños, pero esto es generalizado, Siempre decimos que la ciudad vive de espaldas al mar. Tenemos que reorientar, reubicar a la ciudad para que mire al mar y vea que el gran futuro, el gran potencial que tiene Galicia, Vigo y toda la zona costera es la economía azul, la economía derivada del mar. Mira Javier, ¿cuál es el pescado que más se vende o más se consume? Hay en España, España o en Galicia, merluza. la merluza sí. y el marisco. También, mucho, pero las cantidades eh, son muy diferentes. ¿Y los caladeros eh, de merluza uh -huh. eh, están bien de salud? O sea, ¿hay futuro o los estamos esquilmando? Muy bien, esa es una pregunta que ayer salió en una conversación con la directora de y... Eh, y que recientemente lo he tratado con el director general, usted era la directora de una unidad de la Mare, pero con el director general, digamos, el facto tuvo a nivel europeo de la pesca, eh, Joan Machado, eh, él, no lo digo yo, lo dice él, es decir, alguien independiente de la administración, decía. En el año 2009, hace 10 años, existían solo 5 caladeros en rendimiento máximo sostenible. ¿En el Atlántico? 5 caladeros a nivel europeo. 5 caladeros. Bien, hoy, 18 valdría para 19, esos 5 caladeros se han convertido en 59 que están en rendimiento máximo sostenible, es decir, criterio de precaución, nunca se pesca más de lo que los científicos consideren, eh, hay planes de recuperación, bueno, yo creo que, eh, al menos, yo respondo de lo que respondo, de, al menos, desde el punto de vista de la flota europea o flota de capital europeo, porque sabéis que... Soy presidente también de la Asociación de Sociedades Vistas en países terceros, que tenemos barcos pescando en 23 países. Eh, lo que puedo decir es que estamos en, el, eh, en este momento en la extensión de la gobernanza europea, en los cánones europeos de buena gobernanza, extendiéndolo a nivel mundial. Es una labor difícil, es una labor especialmente compleja cuando tratamos de flotas determinadas flotas asiáticas existe el dumping porque si nosotros se nos exige trabajar en unos estándares medioambientales laborales, sociales determinados y otros que no los cumplen y sus productos entran en nuestro mercado libres de aranceles, estamos en una situación eh, de claro desequilibrio. Entonces, tenemos dos opciones. De futuro, tenemos que plantearnos qué queremos ser de mayor. O bien, modelo chino, bajos salarios, eh, escasísimo protección medioambiental, etc. O conseguir... Que los chinos apliquen los estándares occidentales no solo europeos, americanos o, eh, australianos etcétera eh, y yo creo que ese es el, estamos en ese momento para ello estamos transmitiendo a las autoridades europeas que admitimos la libre competencia porque consideramos que somos muy competitivos es decir que entren productos de cualquier origen eso sí, pero cumpliendo las mismas normas claro. o reglas que se nos exige a los europeos y en segundo lugar con reciprocidad si yo te abro el mercado, tú ábreme también tu okay. mercado eh, bueno, creo que es una cuestión lógica pero también hay otro factor que le estamos transmitiendo muchísimo a las autoridades europeas que hasta ahora, la verdad, yo creo que estaban actuando un poco con palo de ciego y es uno de los principales retos, quizás el principal, que tenemos en este momento en Europa, se llama inmigración. Los flujos migratorios están ocasionando enorme cantidad de distorsiones entre los países europeos y lo peor es que eh, no hay una clara solución para estos problemas es decir no se ponen de acuerdo eh, yo no creo que poniendo más concertinas más vallas más altas las vallas o más anchura de vallas se tenga el problema. No creo que meter en la cárcel a la capitana del Sea-Watch sea una solución, sino que nosotros desde hace tiempo estamos poniendo encima de una mesa otra solución. Y creo que es la única. Y es, tenemos que plantearnos la causa. ¿Por qué se producen esos flujos migratorios? ¿Por qué gente joven, madres con recién nacidos... ¿Están dispuestos a arriesgarse la vida para cruzar el Mediterráneo y venir a El Dorado, Europa, eh, simplemente por necesidad? No hay otra cuestión. Es porque están pasando hambre, porque están en situaciones de guerra, porque, bueno, carestía. Nosotros, como decía, y lo entronco con sociedades mixtas, llevamos más de 50 años trabajando en 23 países. Es que nosotros generamos miles de puestos de trabajo en origen, en, a bordo de nuestros barcos, con las redes, con las plantas de elaboración, con... Eh, sí, frigoríficos. No, no, pero no solo eso, sino con aspectos de tipo social. Ajá. Creamos escuelas infantiles, damos formación a muchos trabajadores, hacemos labores de inclusión, ¿por qué no nos utilizáis, así de claro, se lo dije recientemente a eh, altos cargos de la Administración Europea, ¿por qué no nos utilizáis a la pesca como instrumento adecuado de cooperación o desarrollo para fijar población en origen? Si tienen resueltas sus lentejas, en sus países si sí, no se van a ir no se vienen a, a no. arriesgar el tipo cruzándose el Mediterráneo con las mafias y demás eh, bueno pero claro, y hablamos de la, de la migración de costa bueno incluso si desarrollase un bien en la industria la gente puede emigrar de país pero dentro de África por ejemplo eh, correcto eh, hay muchos eh, tripulantes que llevamos en los barcos por ejemplo que tenemos en toda la costa, especialmente en la costa atlántica africana, yo nací en Guinea, eh, he vivido en Namibia, en Sierra Leona, en Sudáfrica, en Marruecos, en Mauricio, muy bien, y hay mucha gente que viene del interior, no solo es sí, sí. de la zona costera, eh, bien, pero aunque a lo mejor no, no sea la panacea universal, sí. Creo que puede ser un elemento importante para que disminuya esa presión migratoria. Pues estoy hablando de pesca, pero si lo extrapolamos a otras industrias o otros sectores de actividad, eh, no será. Ahora mismo estamos, estoy trabajando con, con la Unión Europea, con, con una comisión en el fondo Europa, eh, perdón, en el fondo África, es decir, eh, la utilización de unas importantes cantidades de dinero aportadas por los 27 para eh, potenciar el desarrollo económico y social de África. A través de la pesca. No solo de la pesca. Pero esto que os estoy contando es lo que yo le transmití ¿Qué? al representante de la Unión Europea en España hace 15 días y le pareció interesantísimo. ¿Qué Oye, pasa? Sí. Que la pesca somos unos grandes desconocidos eh, que además nunca se nos ha valorado lo suficiente y que eh, dando estas cifras que le, le daba al representante de la Unión Europea se quedaba verdaderamente pasmado. Pero eso es lo que estamos haciendo con nuestros medios. No quiero decir nada si contáramos con Un poquito de apoyo, apoyo para claro. infraestructuras, apoyos financieros para potenciar esa actividad. Eh, ahora mismo, por ejemplo, estamos desarrollando con el gobierno Namibia, con el gobierno, eh, las empresas que tenemos asentadas en Namibia ponen el dinero a través del acuerdo con la Junta, la Junta pone los medios científicos de investigación y estamos analizando el estado de los recursos en el caladero namibio en colaboración con el gobierno namibio, financiado por las empresas pesqueras allí asentadas bien, esos acuerdos de colaboración público-privada creo que son el gran el futuro, futuro. Claro. Eh, bien, pero con todo eso, al final lo que se produce es que estamos revirtiendo en las economías locales eh, por la explotación. Se estáis aplicando el dicho de enseñar a pescar, no pesques por ellos, sí, llevado sí, al 2.0. Sí, pero básicamente, en un sentido más amplio, lo que estamos haciendo es eh, compartir eh, la, la explotación de los recursos. Sí, claro. Eso es lo que estamos haciendo, es decir, luchar contra la pobreza, luchar contra la desigualdad, eh, objetivos del milenio, eh, crear empleo, darle un futuro. Porque, repito, cooperación al desarrollo yo creo que es esencial. De esos productos. Eh, Claro, pero para un gallego, sí. que estamos acostumbrados a un tipo de dieta atlántica, aparte de que somos, yo creo, un poco cerrados a probar nuevas alternativas, eh, pues lo piensan pues como un rape, nada, pero es verdad que ahora mismo una familia para consumir pescado tiene que desembolsar mucho dinero. Eh, es la, o sea, no pasa solo con el pescado, es verdad lo que decías antes, que a nivel nutricional vamos a peor. Mm -hmm. Es mucho más barato comprar un plato precocinado, ultraprocesado, que algo fresco. Yeah. Y ahí es donde pensamos que sí que el gobierno tendría que meter mano y decir no, usted tiene que poder consumir fresco y que todas las familias tuviesen acceso al fresco. Porque de nada vale los momento real fooding si luego la familia llega y es inasequible a su bolsillo. Ya, yeah, pero te lo vuelvo a reiterar. Para eso es eh, el gobierno debería de ayudar básicamente en dos cosas reducir impuesto para que sea más barato y dos fomentar campañas de eh, apertura de nuevas especies que son grandes desconocidos que tienen un valor eh, energético impresionante eh, que tienen muy buen sabor pero simplemente somos eh, grandes consumidores nos movemos por hábitos no, yo es que no conozco yo nunca lo he visto entonces ya lo descarto bueno grave error y con el tiempo va cambiando la cosa pero estos productos que digo son antiinflacionistas total reducen enormemente el coste de la de cesta, cesta de la, la compra. Compra. y bueno no nos tendremos que acostumbrar que no todos podemos o pueden comer eh, meruza o rape día sí día no eh, pues hay otros pues, bueno, por ejemplo, es alternativa. y por ejemplo, pescado azul tradicionalmente está en unas y pescado azul le aporta muchísima eh, bueno, eh, proteínas, vitaminas, es altísimamente recomendable por todos los cardiólogos y estamos hablando de un pescado que, bueno, en eh, condiciones normales, cuando fechas está Está bien de precio. Sí. Está muy bien de precio, es un producto también de cercanía. Y bueno. después, eh, ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es un mito? ¿En Galicia se consume más pescado que en el resto de España? Mm, eh, debería de consumirse más. O, mm, tradicionalmente se ha consumido más que en el resto de España. Pero... Como siempre, las ondas expansivas a Galicia le llegan con un poco de retraso. Pero cuando llegan, llegan fuerte eh, Estamos detectando que en Galicia también hay un problema grave de caída de consumo de pescado, sobre todo entre jóvenes. Eso también, también se está detectando. Y después... Eh... Sabemos que ha sido jurado en el CIFEST. ¿Qué opinas de la calidad gastronómica de nuestros chefs de Vigo, zonas de influencia? Lo que yo opine realmente es un poco secundario. Yo me quedo más con la opinión de los hermanos Torres. Los hermanos Torres son, sabéis, unos grandes prescriptores gastronómicos a nivel internacional. Son gente que tiene un conocimiento y una experiencia brutal. Y, repito, sus comentarios a nivel global era que, primero, es que sois unos privilegiados porque estáis trabajando con un producto único, único, que a nosotros mismos o a cualquier otro uh, chef en España o en Europa es muy difícil de acceder a él. Recordemos que pescado... Todo el pescado del Sife se donó eh, voluntariamente por los armadores. Evidentemente, como eh, donante de parte de ese pescado, te puedo decir que tú eres el primero que cuidas la calidad de ese producto que aporta. Bien. En segundo lugar, destacaron enormemente la originalidad, originalidad en las eh, presentaciones de este producto, es decir, se consiguió por los 12 restaurantes que destacara la materia prima sobre el envoltorio. Eh, lógicamente siempre es agradable, porque también se come mucho por la vista, es agradable tener una buena presentación, pero es fundamental, cuando se trata de buena materia prima, que la materia prima sea la que prepondere, que sea la estrella. Sí, la podemos adornar, correcto. Le podemos, por ejemplo, el que ganó el premio eh, en Mala Sangre, eh, era Merluza, y cuando llegamos como jurado, a, era el último, el número 12, cuando llegamos allí, el primer sí. comentario que se me ocurrió hacerle a la gente de mala sangre es que difícil lo hemos puesto, porque mira que ser originales con la merluza lo tenéis difícil. Bueno, fueron los que ganaron y además por opinión unánime. Eh, ¿En base a qué? Pues que hicieron una merluza ahumada, algo que, repito, yo simplemente por pues, la, de, la del producto, pero eh, los hermanos Torres con su enorme experiencia ni siquiera habían imaginado que se podía hacer la melusa ahumada. Después tú a nivel personal, esto ya es sí. tus gustos. ¿Te gusta más el pescado de forma tradicional como se hace en la costa atlántica? ¿Te gusta que tenga influencias asiáticas? O, a mí el, me encanta el pescado a la gallega, a la gallega. A la gallega. A la gallega. Eh, es más, se lo di a probar que no, no conocían la jada se lo di a probar porque comiendo con ellos había pedido yo eh, un rape, creo que era un rape eh, un rape era y claro, cuando vieron la jada eh, el ajito, el pimentón y tal, oye pues déjanos probar, hombre, por supuesto de hecho una de las tapas era la raya con ajada. Y además, con pan dulce, estaba exquisito. Eh, yo creo que la dieta atlántica, eh, es, tenemos que ponerla en valor, es única, es única por la riqueza de nutrientes del Atlántico, que al final lo que producen es que tenemos un pescado de una enorme son aguas muy batidas hace que no tenga grasa que sea todo músculo ese pescado eh, en nuestras rías tenemos derivado de un fenómeno que se llama Aqueli, que están continuamente renovándose las aguas, de las rías vale todo eso es único y todo eso es dieta atlántica y eh, hoy los mayores especialistas en nutrición dicen que la dieta más recomendada es la dieta atlántica, que tiene algunas diferencias con la dieta mediterránea. Está muy bien la mediterránea, tiene un componente muy alto de pescado de marisco, pero eh, la variedad y la calidad de nuestros productos condiciona que tengamos algunas especialidades respecto a la dieta meditaria. Y después hay un producto que es emergente. Nosotras eh, somos la mente de Dieta colete, estamos en la ciencia de Sacobea y promovemos mucho consumo de algas. Uy. Porque creemos que ahí está también el futuro de la proteína. Eh, cuando nosotros recomendamos comer proteína no quiere decir que tengas que tomar un filete a la plancha seco y que no te gusta. Pues comer un pescadito con mm. unas algas saladas. ¿Cómo Uy. ves el futuro de las algas en Galicia? Impresionante. Lo veo impresionante. Primero, por la multitud de tipos de algas que hay en Galicia. Eh, cada una con unas características y para unos usos determinados. Eh, segundo, yo soy sido comedor de algas y eh, como los gallegos somos muy emprendedores, muy imaginativos, eh, hay restaurantes que están especializados en algas y hacen en combinaciones, por ejemplo, de algas con productos tan típicos como queso gallego, eh, que creo que es muy bueno esa fusión. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con el ramo de panaderos de pan gallego y estamos haciendo fusiones de pan gallego con distintos tipos de pescado especialmente de pescado azul. Bueno, eh, esas hibridaciones son muy positivas, muy, muy positivas. Algas, el eh, futuro es eh, impresionante. Yo creo que no, no, no sabemos exactamente eh, que, cuál es el potencial que pueden tener las algas, pero ya, creo firmemente que puede ser el alimento del futuro con, con toda con toda claridad. Eh, pero para eso tenemos que luchar mucho con el tema de contaminación. Porque algas y contaminación se llevan muy, muy mal. Entonces, eh, creo que Galicia somos punteros en producción de algas. Creo que queda muchísimo camino por desarrollar, sobre todo temas de de productos ecológicos, algas ecológicas que ya se están empezando a desarrollar mucho. Eh, es un nicho de mercado. Creo que, que está empezando. Yo te puedo decir que el otro día por primera vez en un supermercado vi las algas frescas, Ajá. o sea, no deshidratadas, que tú tra no, el árbol cuando tú vas a la playa y entonces en frente del lineal del pescado había un lineal pequeñito de algas. Eh, qué aporta de diferente a una verdura, que es muchísimo, no tiene nada que ver. Te voy a decir una cosa. Yo he ido 36 veces, más o menos, a Chile. Tú vas caminando por Santiago de Chile y en los puestos, en los kioscos, puedes coger las algas. Es decir, hay como mmm, eh, cartuchos de papel. Sí con algas, y tú las vas comiendo por la calle, es de lo más habitual, si es como aquí comer castañas. Estos. Pues algas, bien, por tanto, ¿qué potencial tiene? Infinito, infinito. Claro, Chile también es un país que tiene muchísima variedad de algas, está toda la zona de Patagonia, pero quiero decir que la utilización, el consumo, y pues, las posibilidades que puede tener la salga son brutales.